En el caso de Aldenia fue parte, fue talento de los medios de comunicación, participó con nuestra colega Yanelis Solguín en nuestro espacio también, eh, llegó a participar en varias ocasiones, eh, siendo una jovencita. Eh, en el caso de, de Jason de Jesús, un joven empresario en el área de entretenimiento, también en el área de la construcción, recientemente eh, eh, graduado de, de, de ingeniero, y también ahora eh, ha, ha puesto... Y, eh, su disposición a la política y que lamentablemente eh, eh, fue contagiado tanto él, su familia, su, sus hijos y su hermano eh, con el COVID-19, pero eh, fueron de los primeros casos que se presentaron aquí en San Francisco de Macorís y que gracias a Dios ellos han hecho su cuarentena y, y están recuperados. Así que le damos la bienvenida a su esposa Aldenia eh, de la Cruz y a, a Jason de Jesús. Bienvenido a este espacio El Toque del Mediodía. Gracias, gracias, gracias. Roberto. Un saludo a toda la gente de, que sigue tu espacio. Eh, gracias por la invitación y aquí estamos. Sí, eh, no se asusten que estaba un poquito alterado porque de verdad que no, no, no sé si le pasa la impotencia de que nosotros estamos eh, acatando la cuarentena, el toque de queda y haciendo todos los malabares para poder cumplir. Eh, esta disposición para frenar, que es la única eh, medicina que hay hasta ahora, eh, para frenar el contagio de persona a persona con el COVID-19. A veces uno se llena de impotencia y por eso exploté un poquito, porque vemos unos desamprencidos que le faltan al respeto a nuestras autoridades. Pero vamos a hablar de ustedes. Háblenme primeramente, Jason, tú como joven empresario, ahora también político, tu esposa que ha sido eh, una mujer que ha tenido a tu lado... Eh, toda la vida y que también eh, está en todo momento eh, y fue también diagnosticada positiva con el COVID como sus hijos. Háblame de esa experiencia que casualmente ah, estuvimos hace unos minutitos hablando con la doctora eh, Milagro Sierra, que es psiquiatra, sobre el tema de cómo afrontar eh, un, un diagnóstico positivo de COVID o a un familiar de nosotros. Mira, nosotros eh, tuvimos algunos síntomas y, y nos hicimos la prueba. Pero eh, mi hermano salió positivo primero y hablamos con él con respecto a los síntomas que él tenía y lo que nosotros teníamos. Entonces, ahí fue que nos dimos cuenta antes de hacernos la prueba de que estábamos contagiados. Pero, eh, entonces, cuando nos hicimos la prueba, como quiera, nosotros y, hablé con mi doctor y nosotros iniciamos a tomar los medicamentos. Los medicamentos para... Uh -huh. Porque teníamos... Eh, algunos síntomas que, por ejemplo, la respiración un poco aldenia, nos teníamos fiebre, dolor de cabeza, eh, dolor de espalda bien fuerte. en Sí, mira, Roberto, nosotros nos comenzaron los síntomas el martes 17. Ese día ya nos despertamos con dolor de cabeza, con fiebre, los dos con los mismos síntomas. Eh, nosotros ese mismo día decidimos que la señora que nos ayuda en eso aquí en la casa que no volvieran, eso fue antes de ya declararlo declarar la cuarentena, porque entendíamos que... Escúchame, eso fue antes de las elecciones eh, del pasado el día mes de después, febrero. El día después o sea, de las el de la elecciones. Las elecciones fueron... No, el, 17, el, 17, el 17, 17, 17, 17. Las elecciones 18. fueron domingo 16. Martes 17. Domingo 15. Domingo 15. Domingo 15. estamos okay, hablando del martes Martes 17. Realmente el martes 17 sería, nos despertamos, los dos nos dolía la cabeza, no podíamos ni siquiera pararnos de la cama. Yo tomo la decisión de decirle a la señora, mira, mejor váyanse a su casa porque me siento mal, incluso se lo dije por el teléfono, déjenme los niños aquí y me siento mal. No quería tomar el riesgo y el chance de que si teníamos eh, eso, que para mí era poco probable, pero yo soy así, si sí. yo me siento mal, no me gusta. Pero ese momento, aquí, pero... el, martes, el martes 17, ustedes entendían que posiblemente... Era el COVID 19 el coronavirus. No, no sentía Era una no, gripe pero, normal. Ahí todavía pensábamos que era que ah, no sentíamos, porque yo, un ejemplo, lo que amanecí fue con un poco de dolor de cabeza, y, y, y en ese momento no me dolía la espada. Yo tenía un poco de escalofrío, pero no pero tenía sí, fiebre. Entonces, lo que imaginé fue que esos días, como me moví tanto, yo dije, bueno, todo un ching estropeado y eso, pero no tenía tos ni nada. Pero cuando ya, al día siguiente, el miércoles, eh, el martes nos la pasamos ya en cuarentena en la casa. No volvimos a salir No volvimos a salir desde de el martes, martes 17. 17. Pero el miércoles amanecimos, yo amanecí con un dolor de espalda muy grande. Eh, me dolía la cabeza. Eh, ya tenía varios síntomas. Entonces ahí sí se nos prendió el bombillo de alarma y, y mi hermano se había hecho la prueba. Entonces, eh, mi hermano le dieron la prueba, creo que fue el jueves o viernes. Ya en ese momento, cuando él, hablamos de los síntomas, comparamos. comparamos, nos dimos cuenta que teníamos todos los síntomas que él le dio. Y él era positivo. Y él era ¿no? positivo. Entonces, el doctor nos mandó a hacer la prueba, y, pero iniciamos a tomar los medicamentos. Exactamente, porque la prueba no, no vinieron de una vez. Nosotros o sea, ustedes, ustedes eh, por recomendación de su médico, el mismo que le dio a tu hermano, Decidieron someterse al tratamiento antes de tener el resultado de la prueba. Sí, porque eran todos los síntomas. Sí, ¿La Entonces, prueba se hicieron en un laboratorio privado o fue a través de salud pública? No, no, referencia privada. Okay. Okay. ¿Qué, ¿Qué tiempo duraron para ir a tomar la, la muestra y qué le costó eh, cada muestra? Casi una semana. Sí, casi una semana nosotros gastamos, creo que fueron como. como Por pues, las 10, cuatro pruebas fueron 17 mil y algo. <tose> O, o sea, la de los niños. a los hijos y, y ok. Tomamos okay. la decisión de hacerle a los niños, aunque no tenían los síntomas, porque ya ellos estaban conviviendo con nosotros. Eso y como se transmite tan fácil, entonces tengo el Jacob, que es el más pequeño, es asmático. Y yo tenía miedo de que, o sea, yo tomé la decisión de que no lo hiciéramos los cuatro, porque si, por ejemplo, nosotros salíamos positivo y los niños no. Yo podía llevarlo donde un familiar o algo, pero no podía llevarlo sin saber si ya ellos estaban positivos. Sí, porque los niños, eh, como hemos escuchado ya la experiencia y las recomendaciones de, de, de salud pública, los niños mayormente son asintomáticos y son los que transmiten, son más fáciles Entonces, ser transmisores del virus, y precisamente a una persona ya de edad. Cuando ustedes le dieron ese diagnóstico positivo, o sea, ¿qué ustedes sintieron? ¿Sintieron temor? Eh, ¿O ustedes dijeron, bueno, eh, eh, vamos a enfrentarlo? ¿Cómo ustedes se sintieron? Mire, en realidad, nosotros el temor nos dio cuando mi hermano salió positivo. salió positivo y nosotros nos dimos cuenta que sí lo teníamos. Desde ese momento nos dio un poco de pánico porque eh, nosotros estábamos... Tú sabes que en esos días la información era muy fuerte también. Eh, lo de mucha muerte en Estados Unidos, en Europa... Y al nosotros ser de los primeros que nos contagiamos aquí en San Francisco de Macorís, nosotros sí nos asustamos. Eh, sí, hubo y miedo. hubo miedo y Aldenia le dio un poco más fuerte que a mí. Aldenia primero duró casi como seis días con fiebre y mal. Y luego se mejoró con aproximadamente, Me mejoré como por tres días. Como por tres días y después volvió, volvió otra vez. La fiebre. Y volvió. Bien, entonces, mal. cuando o sea, volvió la fiebre, empezaron las náuseas, eh, diarrea, y duré tres días que todo lo vomitaba. O sea, el agua, los mismos medicamentos, me lo tomaba y lo vomitaba. Y al no entonces sostener los medicamentos, le estaba haciendo no había una mejoría. Entonces, era como que peor y peor esos días. Pero, entonces, ¿ustedes no decidieron ahí hablar con su médico? para ¿Ustedes no llegaron a, a estar internos en algún centro de salud? Aldenia, ¿No sé yo... En Ajá. tres ocasiones tuve que visitar a, a la, clínica. En la clínica. Y ahí el doctor me veía, me hidrataron la vez que vomité, que tenía esos tres días vomitando, y me medicaron, porque como no se tenían los medicamentos, me lo pusieron por vía intravenosa. Los mismos medicamentos que tomábamos aquí, cuando se lo ponían intravenoso, ella volvía más recuperada. ¿Y qué medicamento eh, eh, era lo que ustedes estaban eh, eh, tomando? Nosotros. Nosotros tomamos el, nos recetaron el plaquinol, la acitromicina, y para calmar los y, dolores, y para los dolores era el, el, paracetamol. el paracetamol. paracetamol. Paracetamol era para el dolor, si nos dolía de la cabeza, el dolor de espalda, do, fiebre, ese, ese es solo para, para calmarte. Ya lo demás es, son los que combaten el virus. Pero nosotros tomamos mucha precaución. Todo lo que nos decía el doctor y, y lo que veíamos, nosotros lo hicimos, nosotros. No sabemos exactamente cuál fue el que nos ayudó más. Porque nosotros en realidad nada más vivíamos para estar arriba del virus. Nosotros sí. nos despertábamos y, y hacíamos la gárgara. Sí. Después de la gárgara nos tomábamos un té. Después, después eh, hacíamos un vapor caliente con mentol y sal. Sí. Luego volvíamos y, y tomábamos. Nosotros no tomábamos aproximadamente seis té al día. Nosotros nos la pasábamos diferente. el día entero era un ejemplo, el, el vapor caliente, lo tomábamos dos y tres veces al día, eh, porque el vapor nos, nos, aliviaba. No, como que no aliviaba, aliviaba. la aliviaba respiración. Y, y hubieron veces que al Aldenia, Aldenia le inició primero un dolor en el pecho. Ahí fue cuando hay? fui a la clínica, entonces uh -huh. me hicieron una tomografía. En la tomografía salió que tenía las pleuras eh, inflamadas. Las pleuras son como... Eh, como la pared, así se puede decir, que recubre los pulmones. Que es uno de los... los pulmones, de, pulmones de el problema, Que algo Entonces, lo que... Ocurrió. por el proceso de, de, de, del virus, se me inflamaron. Y eso me causaba un dolor cuando yo respiraba. No era dificultad para respirar. Era dolor al respirar. Entonces, tenía que hacer respiraciones cortas, porque mientras más profundas eran las respiraciones, más dolor me causaba. Entonces, el vapor y eso me, me ayudaban... Eh, uh -huh. Uh -huh. A soportar el dolor en esos momentos. Eso fueron. Yo duré así como una semana. Esos fueron los días más difíciles para mí. Mira, en aún... el caso de esa... Ah, en el caso de San Francisco de ya Jason directamente la pregunta, eh, sabes que somos el epicentro, lamentablemente, pues en toda República Dominicana, hubo un proceso electoral el 15 de marzo, hace justamente un mes, ¿crees tú que el hecho de que aunque hubo una gran abstención en torno al voto, crees tú que ese fue un foco principal para la contaminación, por lo menos aquí en San Francisco? Claro, claro, sí. Creo que sí que tuvo un. 15 mucho de febrero, que febrero que... fue. La... El 15, el sí, 15. El 15 de febrero. 15 sí, de marzo? Creo que sí. Ok. 15 de marzo. Ah. Sí. Eh, creo que sí, que en realidad fue en ese momento o en esos días. no Porque, un ejemplo, el día, el mismo 15 que nosotros está, nos reunimos todos con, con el próximo alcalde. Y, y el equipo de trabajo él ya tenía síntomas pero nosotros eh, no lo veíamos, lo veíamos como una simple gripe, porque nosotros los dominicanos como que a, hasta que no nos da, el, o no vemos las cosas de cerca, tomábamos ¿También? todo a la ligera y, y no imaginábamos que era el virus que él tenía pero no nada más él, un ejemplo yo vi varias personas que le dolían la cabeza, personas que tenían gripe eh, que nosotros lo saludábamos, muy normal, días antes, cinco días, seis días, y, y en realidad el día no se sabe, el día que, porque, por ejemplo, eh, como pudo ser que mucha gente dice, no, que ese día fue, que se nos contagió a nosotros, el día que estábamos celebrando en, en el restaurante, pero no eh, sabemos, día de la pudo ser también, día pudo ser cualquier día, porque en realidad nosotros convivimos todos esos días, Juntos y con diferentes personas, muchas personas. Sí, eh, ratifico, 15 de marzo. Eh, pregunta, eh, ¿qué tiempo duran ustedes con este proceso, con los síntomas? Y si ya ustedes eh, se hicieron la prueba eh, que demanda para ya estar totalmente recuperado, que son dos pruebas consecutivas, eh, que den negativo. Eh, mire, en realidad nosotros actualmente tenemos cuántos días ya eh, sin síntomas. Bueno, yo... Te Tenemos mucho los ya. Que, porque realmente a Jason lo que le duraron los síntomas fueron como seis días, más o menos. Sí, sí. A mí en realidad, sí, desde, el, desde el sí. 17, me dieron los síntomas. Se me quitaron aproximadamente a los seis días, pero hubo un, día que, un hubo un día que nosotros sí no nos asustamos mucho, porque un ejemplo, aproximadamente, después que se me quitaron, so, me volvió un dolor en el pecho, y, y ese dolor en el pecho fue uno de los días que más nosotros nos asustamos, que un ejemplo, yo, eh, ese día que me dio el dolor en el pecho, que nunca me había dado, eh, como que pensé, como, wow, mira, Hello, pensé sí, sí, como que escuchamos. pensé que podía ¿qué me están llamando? Pensé que podía eh, hasta amanecer muerto porque nunca me había dado un dolor tan grande en el pecho. Y fue uno de los días que yo más me asusté o me he me, me asustado en mi vida. Porque yo me acosté bien y como a la, y no podía dormir porque me fue aumentando un dolorcito en el pecho, a la una ya me dolía mucho. Y, y me pasó la noche entera el dolor en el pecho. Y yo como que muchas veces pensé eso. Dije, mira, ahorita, tanto que uno trabaja y uno eh, hace se mata trabajando, y ahorita puede ser que amanezca yo muerto y, y ya, y amanecí muerto. O sea, la, vida, la vida se pierde en, en un minuto. Pero, ¿y las pruebas? ¿Ya ustedes se realizaron la segunda y, eh, y tercera prueba? No, nosotros en realidad no nos hemos realizado la prueba. Llamamos a referencia. Eh, puede ser que vengan mañana o puede ser que vengan cualquiera de estos días eh, pero nosotros sí tenemos muchos días, nosotros tenemos aproximadamente 15 días ya que, ¿Sí? que no tenemos síntomas, aunque nosotros no hemos salido, yo salí una vez hace dos días, porque los niños tenían, 20, tenían 30 y pico de días trancados y nosotros teníamos 27 días que no salíamos entonces eh, hace como dos o tres días nosotros salimos en el vehículo para darle una vuelta por el parque, no nos desmontamos pero por lo menos sí. para que vieran. Eh, no, sí, porque eh, eh, eso es válido. O sea, tú puedes salir en tu vehículo. Lo que no pueden salir hasta que ustedes no estén totalmente ya confirmados como eh, eh, libres del virus eh, que den negativo, sí. es, es compartir con la gente. Y todavía es válido en caso extremo. Ustedes pueden salir, claro, con su protección para que en caso de que todavía estén positivos, no contagien a las personas que quizás estén a su alrededor. De verdad que eh, nosotros eh, nosotros hemos decidido, en realidad, quedarnos, hasta que no tengamos la prueba, no tener contacto con nadie. Por si acaso, eso, porque, porque también eso, los niños, eh, uno no sabe si, si duran más que nosotros con, lo, con, con el virus, aunque no lo nunca lo presentaron, porque ellos salieron positivos, pero ellos nunca lo presentaron, entonces... Queremos que, que salga negativo antes de nosotros compartir con, con más personas, que creo que eso es uno de los margen por cual hay tanta persona contagiada Yo, que, que a, a nosotros nos llamaron muchas personas cuando salimos con un contagiado, eh, he visto de esas personas que me llamaban que tenían síntomas, he visto personas en la calle como si no tenían el virus porque nunca se hicieron la prueba, pero sí tenían los síntomas igual que yo. Eh, mira, eh, en torno a lo de los hijos, una pregunta breve. Sabemos que no es una situación normal para nadie, pero ustedes en su rol de padre, ¿cómo tratan o trataron el proceso donde estuvo más comprometido y peligrosa la situación de calmar a los niños, de transmitirle eh, cierta paz, ¿no? cierta normalidad dentro de la angustia? Mira, yo creo que dentro de esta situación en sí lo que más nos sostuvo a nosotros a mí como madre que hubieron muchas noches de angustia, fue la fe. Tuve personas a mí que se acercaron, me dieron una palabra de paz, de aliento. Y me hicieron eh, fortalecer la situación y ponerla como en manos de Dios. Y eso me dio como la fortaleza en los momentos más difíciles, como para poder sobrellevar la situación sin que fuera tan tensa para ellos. Por ejemplo, yo tuve como dos días que tuve que encerrarme en la habitación porque ya Jason no tenía síntomas pero yo seguía muy mal. Y yo estaba en la habitación y yo no compartía con ellos y Jason no sé ni cómo se desenvolvió eh, para resolver la situación con ellos y encima alegrarlos. Pero yo creo que dentro de toda esta situación fue Dios que nos mantuvo con vida, nos, nos devolvió la salud y nos dio la inteligencia para poder llevar la situación sin que nuestros hijos se vieran emocionalmente afectados. Bueno, eh, de verdad que nosotros eh, le agradecemos eh, tanto a Aldenia como a a Jason por dejarnos entrar, contarnos su, su historia, ojalá que esto le sirva a otro televidente y eh, quiero con que usted le dé un mensaje, sabemos que en el caso de Jason, es una pareja muy bonita tiene muchos seguidores, en el caso de Jason que ha estado involucrado en tanta actividad de entretenimiento así como también en la área de, de ingeniería, una persona muy conocida, no solamente aquí en la provincia de Duarte, sino a nivel nacional e internacional, un consejo y decirte Jason que caramba no pudiste celebrar el triunfo de tu partido y tu candidato electo si que ¿eh? no no lo importante es que estamos vivos gracias, gracias a Dios un ejemplo uno de los consejos que yo le exhorto a, a todos es que esto es algo serio por ejemplo yo tuve me sentí cerca de morir como nunca antes y veo mucha gente que se está cogiendo esta enfermedad a un juego porque a, a algunos le da leve y a otros los mata entonces, tiene que tomarse la enfermedad en serio. Ustedes pueden morir, dejen de salir a la calle, quédense en su casa. Que el que tú menos creas, uno ve tantas muertes, pero no es lo mismo que te toque a ti y que se te muera tu hermano, que se te muera tu papá, que se te muera tu hijo. Traten de cuidarse, quédense en su casa, que esa es la única manera ahora mismo de nosotros combatirlo. Eso es lo que le exhorto, que traten de quedarse en su casa, que si no... Va, vamos, van a seguir muriendo muchas personas. Es. Eso es así. Gracias a Jason y a Aldenia eh, por compartir con nosotros. Eh, nos alegramos eh, que estén eh, recuperados, que su familia se sienta eh, mucho mejor. ¿De verdad que Nos alegramos, eh, lo apreciamos mucho. Como dije al principio del programa, Aldenia la vimos una muchachita crecer y, y a ti también. Y, y para nosotros es importante que, que, que la juventud eh, den este mensaje y que estén con nosotros porque de verdad que hemos perdido mucha gente querida y no queremos seguir perdiendo y nosotros mismos también cuidarnos ¿eh? así que gracias sí. a Denia y Jason por conversar con nosotros Vamos. A